Por favor ya no, perdí el valor amor Rescátame y dime que todavía quedan opciones Y Dios, adiós, no creo que sea yo Quien merezca llegar a tu vida Lo que soñaba Tengo un locker Con mentiras prediseñadas Para denegarme Que no es como yo pensaba Para olvidarme Que la vida no vale de nada Es que me siento triste Después de conseguir todo El sentido no existe Y se me fue la magia No fui a terapia Y por hacerlo a mi modo La vida se me hizo un chiste Y no le encuentro la gracia La sonrisa se ve natural Pero contiene frustración Porque si lo que quise no me siento bien Minimizo cada logro Y esa es mi adicción Adicto a la depresión Y ya no habrá un después Solo déjame, quiero salir de dudas Conocer que habrá después de la vida Que no contesta ¿Será que ha sido sordo? ¿O será que ha sido amor? ¿O quizá no quise escuchar cuál fue su respuesta? Pues tabor, ya no Perdí el valor Amor, Rescátame, Que llegar a tu vida si tú perdiste la de conseguirlo todo me sentí vacío Te juro que luché pero a la vida le perdí el sentido Después de conseguirlo todo al final se acaba Porque después de conseguir todo no me llena nada Yo sé que es una locura pensar lo que pienso Solo pide ayuda porque tú sigues en riesgo Para mí ya es tarde pero tú que aún tienes vida Deja que mis decisiones te cambien tu perspectiva Esta no es la solución Te hablo desde mi locura, tome la decisión Pensando que no había cura, porque ahora es tarde, estoy tirado en mi cuarto. Hice caso omiso y me hizo lastimarme tanto. Son mis lágrimas, o afuera llueve. Mis condolencias para quien se atreve. Mi ausencia duele para quien se quede. Las consecuencias no se piensan hasta que suceden. Por favor. No creo que